Hola soy Marcus Cooper, piragüista campeón olímpico en Río 2016 y voy a daros unos consejos básicos para los días de calor, sobre todo los deportes acuáticos. No olvidéis de utilizar crema solar, ya que contamos con el extra del reflejo del sol en el agua. No olvidéis de hidrataros bien, ya que perdemos líquidos con el esfuerzo, hidratarse tanto antes como durante como después. Y no olvidéis de alimentaros también bien, sobre todo con hidratos de carbono que es la energía que necesitamos para el esfuerzo.